Ciertamente es preocupante eh, el nivel de desconocimiento que tienen los ciudadanos. Nosotros vimos ese sondeo, eh, vamos a decir, no científico, así de manera eh, aleatoria, a algunos ciudadanos y los que di dijeron que sí se les notaba, que realmente dieron la respuesta por no quedar mal o por no decir que no. Eh, la Junta Central Electoral tiene un gran desafío. Sabemos que todavía hace tres días... En, el, en, el, en la presentación pública del, de, de las votaciones hubo fallo yes. eso te quiere decir que eh, no solo que no se ha socializado sino que ellos mismos no, est no estaban hasta ese momento dicen que resolvieron esas fallas que se presentaron no estaban a capacidad para poder dar respuesta puestas eh, como se espera y como se supone que debe de ser ante este sistema automatizado es un desafío para la República Dominicana hay mucho en juego, hay una inversión muy grande y no, sabemos no. la situación que está pasando en el principal partido de la República Dominicana Ahí hay cuatro que ecuelas, podrían ecuelas. devenir muchas cosas si sí, eh, los resultados no son satisfactorios o, o entiendan eh, estos part este partido político una parte u otra que no le fue eh, lo suficientemente confiable el sistema tema. Luego del domingo veremos eh, todo lo que pueda pasar en este sentido.